Grupo de coros y danzas Doña Urraca de Zamora. La verdad es que nunca habíamos visto un grupo con tantos hombres. Bueno, no estos que tenemos aquí ahora, pero cuando bailen veréis que son más. Grupo de coros y danzas, Doña Urraca de Zamora, uno de los grupos emblemáticos. Aquí estamos con Miguel Ángel, el director del grupo. ¿Cuántos componéis actualmente el grupo? Pues actualmente el grupo lo componen 15, 15 chicos y 23 chicas. 15 chicos y 23 chicas. Eso es. me, me llama la atención sobre todo los 15 chicos. ¿Cómo hacéis para tener 15 chicos? Eh, la verdad que antiguamente los chicos, cuando se era la hora, la hora de marchar a trabajar fuera, pues. Se marchaban y aquí quedaban, no quedaban chicos para bailar. Suerte tenemos que ahora mismo intentamos que compaginen el trabajo, los estudios, con todo lo que es que puedan venir a bailar. Sí es cierto que nuestro grupo se nutre de una gran escuela que tenemos de niños y entonces según van pasando por edades, llega la hora que van pasando para el grupo. Claro, me entiendo que entran muchos niños también. Sí, ahora mismo de niños chicos tenemos 46. ¿46? Desde los tres años hasta los 16 Oye, ¿no habéis pensado en hacer una fábrica y exportarnos? a otros No, mercados? la verdad es que muchas veces nos lo dicen, pero estamos muy contentos con el funcionamiento de la escuela y que vengan cada vez más niños a nuestra escuela. El grupo lleva toda el, la vida de, de, de, de toda la vida. El grupo sí. cumple el próximo año 65 65 años. 65 años, estés en nada de o ya. Eso dicen, pero vamos, los que estamos aquí estamos dispuestos a trabajar por el grupo y hacer cosas que es lo que estamos preparando. Mucho de lo que es trabajo que se ve nuestro todos los días o aquí en nuestra escuela es de cara siempre a, una, a algo y lo más próximo que tenemos es el 65 aniversario el próximo año. 65 aniversario, ¿qué tenéis preparado? Bueno, pues, ¿Se puede contar es sorpresa? Eh, entre ellos pues siempre hacemos una actuación, un montaje, un espectáculo muy novedoso, que sea novedoso para, para el espectador. Y eso es lo que intentamos. Hace cinco años hicimos la presentación del disco, que fue por ser tan bella, y lo hicimos con un espectáculo relacionado con todas las comarcas de la provincia de Zamora. Entonces este año miraremos a ver qué preparamos. 75 años casi inventaron ellos el folclore y las danzas. Por eso lo hacen también, claro. 65 años son muchos años, muchas generaciones bailando, poco. Pues la verdad que sí, mira, cuando fue el 60 aniversario, uno de los proyectos que me, me propuse fue reunir a la gente que había pasado por el grupo. Hicimos una actuación en el Teatro Ramos Carrión aquí de Zamora, en el que bailaron pues, generaciones de, de muchos años. Eh, la verdad que fue un gustazo verlo, eh, cómo bailaban... Personas que habían comenzado hace 40 años, hace 50 años, hace 60 años, incluso los últimos que, que hace poco que han tenido que marcharse por circunstancias, por trabajo, por lo que sea, o a estudiar fuera, que a todo el mundo han pasado por, por nuestro grupo, ha pasado muchísima gente. Es un grupo que ha viajado, que ha tenido muchos, muchos componentes en el grupo y que de alguna manera u otra el, la vinculación con el grupo de Ñauraca les ha llamado siempre la atención. ¿Había mucha diferencia de cómo se bailaba antes o cómo se baila ahora? La verdad que el grupo siempre sigue la misma línea. Vale, los bailes, de hecho, hacíamos ensayos conjuntos y los bailes, los bailes son prácticamente iguales. Sí es verdad que el grupo va incorporando nuevo repertorio, que los, lo que sonaba antiguamente no lo saben, porque tenemos la suerte de que en la provincia de Zamora se sigue recopilando todavía muchos bailes tradicionales. ya o sea, podemos decir que los de principio bailaban los más cercanos, digamos, que conocían, sí. pero vosotros que tenéis la posibilidad de conocer más... Sí, más eh, los primeros, que los más antiguos, eh, que yo los llamaba las viejas glorias, los llamaba yo, para que así le, se supieran ubicar ellos... Eh, ...bailaban pues son los bailes más típicos aquí de la provincia de Zamora... ...como de es interpretados con donzaña con tambor... ...La Rueda, Villalpando, El Bolero, Tierras Llanas... Un baile más característicos. Poco a poco se, fue haciendo se, fue, se estuvo haciendo trabajo de campo y se sacaron charros, se sacaron jotas eh, con Pandereta, con frente con Moril, con Gaita. Entonces poco a poco el grupo fue creciendo en cuanto a repertorio. Aún así todavía se sigue recopilando canciones intentamos sacar nuevos bailes que tenemos la suerte, como he dicho, que se sigue, reco se sigue recogiendo. ¿Son muy diferentes los bailes entre toda la provincia de Zamora, entre todas las comarcas? Sí. En Zamora es, tenemos una suerte que es un folclore muy, muy rico, tanto del norte al sur como del este al oeste. Pasamos del de de norte de la provincia, baile más saltado, a la, a la parte sur, cerca de Salamanca, que son los bailes más pausaditos. Más saltado, más pausado, pero ellos lo saben bailar todo. Nosotros vamos a pausar un poco esta entrevista y después continuamos. ...Paula, esto, esto cuesta guita. ¿eh? ...bastante, bastante, en Carvajales... ...sí que antes, como puedes ver... ...son los trajes más ricos que tenía la comarca... ...y el grupo de Uña Roca tiene la, la oportunidad... ...de tener la colección más rica de indumentaria... ...de Carvajales de Alba... hablo de Carvajales de Alba?... ...bueno, pues pertenece dentro de las comarcas de Zamora... ...pertenece a una de las doce, a la comarca de Alba... Eh, ...antes era, como así decirlo, la capital de la comarca... Y nada, pues es reconocido eh, mundialmente, eh, sobre todo por sus bordados y por sus trajes, como puedes ver. ¿Y por tener una indumentaria variada, puede ser? Sí, luce mucho por, por las lentejuelas, por el brillo, está hecho a mano, en este caso este manteo, eh, está hecho dos veces, está bordado y picado, entonces era doble de trabajo, entonces pues es muy valorado. Que esta ropa la hacen aquí en la misma escuela, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, hablamos también con gente de Carvajales, que hay un taller allí, y eh, pedimos ayuda y que nos hagan trajes, pero también hay gente aquí en la escuela que, que nos ayuda y los hace. En un grupo que lleva tantos años... Está claro que vosotros no llevéis tantos años, soy muy joven. <risa> Pero el grupo ha tenido que moverse mucho por sí. muchos lugares, de, de, de, posiblemente del mundo entero. Efectivamente, tanto dentro de Europa como en América y en todos los sitios del mundo que te puedes imaginar. Oye, ¿a ti te ha tocado alguno bueno? Sí, bueno, eh, yo fui a Chipre hace dos años y este año estamos preparándonos para ir a Colombia era Colombia en Chipre vamos muchas Jotas y mucha... bueno llamaban bastante la, la atención porque claro eran países muy diferentes los que había allí de Argentina eh, Chile entonces claro vernos nosotros con las Jotas Choca bastante, pero la verdad es, es que al, al público le gustó bastante. Sí que gusta, ¿verdad? Sí. Sí. Y además el grupo organiza también cosas, festivales, visto que hay un festival sí. infantil también. Sí, efectivamente, el festival infantil es dentro de poco, a mediados de mayo. A su vez tenemos un festival nacional que suele ser eh, sobre octubre. Y bueno, siempre están los festivales que vamos dentro de, de España y bueno en las actuaciones de los diferentes pueblos de, dentro de Zamora y fuera de nuestra provincia. Esto es una escuela, además, si quieren venir a alguien a apuntarse a la escuela, si yo mismo quiero venir a apuntarme, ¿cómo se encuentro? Pues nada, estamos disponibles en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Eh, a su vez, pues bueno, las matrículas empiezan en septiembre y nada, pues animamos a todo el mundo a que venga, a que aprenda y que es un sitio muy cómodo en el que estar y que somos como una pequeña familia. Bueno, pues ya sabéis, en septiembre, aquí a Zamora, al grupo de coros y danzas Doña Urraca, a la escuela de, la escuela de danza. Y otras cosas aquí os esperan. Nosotros seguimos el nuestro.